Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Bienvenidos a este video en donde vamos a aprender a hacer las restas pidiendo prestado usando el abaco. ¿Cómo es eso de pedir prestado? Vamos a usar el abaco para entender por qué tú le pides al de la derecha, si te da 1 se convierte en 10. ¿Qué es eso? Eso uno se queda así como que, yo no entiendo cómo hace para poder hacer una resta. Para ello, es importante que comprendas lo del valor posicional. Recuerda que, por ejemplo, si yo tengo 10 fichas en la posición de las unidades, equivale a una ficha en la posición de las decenas. Es decir, que cuando yo quiera intercambiar una ficha blanca y este le llegue a pedir prestado una ficha a esta, no le está dando una ficha, porque una de estas que son blancas equivale a 10 de las que son verdes y lo vimos en el video de valor posicional y en donde explicamos el sistema decimal con el ábaco. para ello vamos a hacer un ejercicio de una vez vamos a colocar aquí por ejemplo, mira qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web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 1782. ¿Te parece? Vamos a restar estas dos cantidades. Cabe destacar que el número al que tú le vas a quitar por ahora tiene que ser más grande porque si no, no tienes cómo restarle. No tienes cómo quitarle, por así decirlo, porque vas a quedar debiendo. Entonces, para nosotros sería el de arriba, es el que le vas a quitar y es el que vas a colocar en el abaco. Mira que es un número de cuatro dígitos. Sería unidad, decena, centena y unidad de mil. Como no tenemos ni decena de mil ni centena de mil, las voy a quitar porque no estoy trabajando con más dígitos. Sin embargo, dependiendo del grado en el que tú te encuentres, el proceso es el mismo, solo que le vas a agregar más dígitos. Imagínate que ya no serían seis, sino que tienes muchos más dígitos. No importa, puedes aumentar, en ese caso, el nivel de complejidad. Entonces, serían siete unidades, siete fichas de las naranjas para nosotros. Sacamos de acá siete fichitas, ¿ok? Estas siete fichitas, ¿cómo van a quedar en ese caso? Las vas ubicando acá, entonces serían 1, 2, 3, 4, se cayeron 2, 5, 6 y 7. Ahí tenemos nuestras 7 fichas de las unidades. La pregunta es, ¿cuántas fichas hay en las decenas? Tú dices, bueno, tienen que haber 4 fichas, porque. Son cuatro decenas. Entonces en las verdes colocamos cuatro fichas. Mira. Una, dos, tres y cuatro. Son dos fichas en las centenas. Serían dos fichas blancas. Una y dos. Y tres fichas en la unidad de mil, que sería la amarilla. Entonces vamos a colocar nuestras tres fichas. Ahí está. 3.247. Vamos a restarles 1.782. Y el proceso es... Para tú poder ir restando es de la unidad, luego a las decenas, luego a las centenas, luego a la unidad de mil. En ese orden, porque en el caso de que no tengas, le vas a pedir al de al lado. Porque este le puede prestar al naranja. Si tú empiezas a restar de aquí para allá y a este no le da, ¿a quién le va a pedir prestado si aquí no hay nadie? Entonces tienes que empezar de aquí para acá. Tienes siete y le vas a restar dos. Literal es sacar, es quitar. Restar es sustraer. Mira. A 7 le resto 2 fichas, se las quito. ¿Cuántas nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5 fichas. ¿Qué 7? Si le quito 2 me quedan 5. Ok, ahí está. Todo súper bien. Empezamos a tener cómo es el proceso de restar con el abaco. Aquí es donde empieza lo complicadito. Y ni siquiera es complicado. Mira, al 4 le vas a quitar 8. El 4 le dice al 8, 8, qué pena contigo, pero no tengo. Pero déjame un segundo. Déjame hablar con el de al lado para que me preste una ficha de él porque una ficha de él vale 10 para mí y tú me podrías quitar después 8. El 8 le dice, dale pues, yo espero, no te preocupes. El 4 le pide una ficha al 2. Entonces el 2 le dice, bueno, yo te voy a dar una ficha mía, pero tú no puedes colocar una ficha blanca aquí donde está lo verde. Es que esto no lo puedes de esa manera hacer. No es que el pedirle prestado 1, este se convierte en 5. No, es que esta ficha vale 10. Ah, es que tú haces el cambio. Una ficha de estas vale 10 de las verdes, entonces sacas de allí para ti lo que son las verdes y las intercambios. Bueno, una de estas que ya se la quitaste, mira que ya no hay dos sino una, entonces tienes 1 2 3 4 5 6 7 8 se cayeron. 8 9 y 10. Y ahí dices, bueno, ya cambié. Por eso es que nosotros hacemos acá que este 2 ya no es un 2, sino 1 porque le prestó una ficha. Y este ya no es un 4, ni un 5. Es un 14 porque tú le agregaste 10 fichas acá. Y esas 10 fichas más las 4 que había serían 14. Ahora, a ese 14 que construiste, sí puedes quitarle 8. Y le dice 8, ya está listo. Entonces sacas 8 fichas de acá, mira que saco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya sacaste las 8 fichas y las cuentas, ¿cuántas quedaron? Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Quedan 6, es que 14 menos 8 serían 6 y ya hiciste la resta. Excelente, ya terminaste con él. Vas al siguiente que sería en ese caso las centenas. Ya no, son, ya no es un 2. ¿Viste que ya no es un 2? Ya es un 1 porque tú le habías quitado una ficha. Ahora, ese 1 que quedó allí le vas a quitar 7. ¿Puedes? No, no puedes quitarle 7 a 1. O sea, no le da. ¿Pero qué haces? Le pides prestado 1 al de al lado. Mira, préstame una ficha de las tuyas que tú tienes. Pero tú no puedes poner esta ficha aquí. Esta vale 10 de acá. Ah, entonces si yo saco una de las amarillas, la intercambias por 10 fichas de las que son blancas o transparentes para nosotros. Estas fichas tienen vida propia y se están cayendo, pero no te preocupes porque eso hace parte del video. Mira, vamos a colocarlas. Una, 2, tres, 4, 5, 6, 7. Tengo muchas, tengo muchas, no pasa nada. Mira, 8, 9, y 10. Ya coloqué las 10 fichas. Mira que ya no es un 1. Es un 11. Y aquí ya no hay 3, sino que hay 2. Entonces, por eso es importante que cuando tú pides prestado, este 3 le presta 1, se convierte en un 2. Y este 1, la ficha que presta, por eso ahora es 11. Porque le estás agregando 10 fichas. Entonces, ahora se convierte en un 11. Y al 11 sí le puedes restar 7. Tú le dices, bueno, está bien, quítame 7. Entonces, saca las 7 fichas. una 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 fichas sacaste. ¿Qué estás haciendo? A 11 le estás restando 7. ¿Cuánto daría 11 menos 7? Lo puedes hacer mentalmente o puedes contar. Mira, 1, 2, 3, 4 fichas. Ah, esto me da 4. Excelente. Ok. ¿Y ahora cuántas me quedaron al final? No fueron 3, sino 2. Y le vas a restar una sola. Se la quitas. Al restársela, lo que te quedó aquí sería el resultado de nuestra operación. Mira que sería 1.465. Y ya con eso tú tienes que comprobar que la resta estaría bien hecha. Mira que el pedir prestado es básicamente eso. No es fácil, es sencillo. Es entender por qué tú pides prestado y cuándo. Pero ¿cómo sabes tú que la resta está bien hecha y con esto cerramos el video? Ya viste el video de la suma, ¿verdad que sí? Ahora... Si a esto, que es el resultado, 1465, yo le llego a sumar esto, me debe dar el de arriba. O sea, si a 1465 le sumo 1782, es decir, que le agrego 2 aquí en las unidades, le agrego 8 aquí en las decenas, y si lleva, lo cambias con la ficha de al lado, y después que le agregue 7 a las centenas, si lleva, le cambias con el de al lado, y después que le agregues una acá, tiene que darte 3247, que fue el valor inicial. Ahí te lo dejo para que lo compruebes, lo practiques, porque ya, si sabes sumar, ya. Si sabes restar, si sabes hacer las restas pidiendo prestado, eso es todo lo que necesitas para que a ti te vaya súper bien en esta operación matemática. Que si ahora no son cuatro dígitos, sino cinco dígitos, no pasa nada. Sigues aumentando aquí el valor y sigues haciendo tu resta igualito. No que son seis dígitos. No pasa nada. Ya poco a poco vas a ir agregando, pero el mecanismo en el fondo es el mismo. Y ya cuando entendemos cómo se hace, eso no se olvida. Así como lo que aprendemos aquí en Epsilon Academy, que lo que aprendemos no lo olvidamos. Así que bueno, ahora vamos con los videos de ejercicios prácticos que te invito a que lo profundices para que seas el mejor o la mejor en esta área. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.